Ábrale, por favor, porque vamos a sortear la primera canasta. Vamos a ver quién se lleva la primera canasta con todos los productos. Gracias a Unilever. Amigos, internautas, seguidores al día, ya estamos en vivo a esta hora. Sorteo de Supertiende Esquevedo. Vamos a ver ganadores de una y canasta. El ganador es... Jocelyn, Milena, Alcíbar y Margo. ahí está Jocelyn Alcíbar, una canasta que, que se sigan moviendo los tupones para que no de vuelta nomás que se revuelvan ahí con la mano órale mi cuate, claro, para no estar cerrando cada rato ahí, denle el movimiento de mano Mr. Marcelo, usted como el principal aquí de, de su partida Quevedo, número 2 Ya no puede ser que está favoreciendo a alguien, ¿no? Siguiente, siguiente canasta. ¿Quién, ¿Quién mete la manito ahí? Venga, venga, venga. Ustedes participen ahí para demostrar la transparencia de este sorteo. Vamos a ver quién se lleva la segunda canasta. La segunda canasta se va para... Daniel Iván Barragán Zambrano ganador de la, la segunda canasta cupones, cupones siguen entrando los cupones siguen entrando los cupones y la gente sigue comprando, sigue comprando y son porquitas que bebo y seguimos removiendo vamos a ver quién se lleva la tercera canasta a quién llamamos un caballero, un caballero venga usted por favor, ayúdenos ahí manos de la suerte, quién se lleve esa tercera canasta removiendo, removiendo, sacando ahí y el ganador de la tercera canasta es. ¿Qué dice ahí? Vexi. Vexi Zamora. Vexi Zamora, están los números telefónicos, están todos datos La tercera canasta. Ahora sí cerramos para ver quién se lleva la primera motocicleta. La moto, moto, moto, moto. Por lo que veo tienen cupones ahí también, ¿verdad? Están en la expectativa que seré yo, ¿no? El que vaya a llevarse. Yo también puse también mis cupones. Y el siguiente premio es para el sonido. Déle, de, de, de vuelta, déle de vuelta. Y se va, se va la primera motocicleta. Gracias a Unilever. Super Quintas Quevedo, 2 y 1, Matriz. Vamos a ver quién se lleva la primera moto. Señoras y señores, esto está de punta. A ver, ahí vamos a ver quién se lleva, quién se lleva, quién se lleva. ¿Y la primera moto se va para un hombre o una mujer? Se va para... Viviana Moreira García, el segundo nombre. Verónica, parecía. Verónica, Viviana Moreira García, ¿está aquí? ¿No? Hay que llamarle por ahorita, en este momento. Mr. Marcelo, hagamos la llamada telefónica, por favor, para... Tatiana, Tatiana, ¿dónde está Tatiana? Que venga, por favor, Tatiana. Dale paso a Tatiana, por favor. La segunda moto. ¿Acaso se llevará esa moto la señora que está aquí de rojo? ¿Se llevará ella? ¿Acaso esa moto? ¡Fuera que sí, fuera que sí! ¿Sí participa también en, empleados acá colaboradores? No, no, no puede, ah, ya. Vamos a ver, vamos a ver, removemos, removemos y vamos a ver quién se lleva, quién se lleva la segunda moto. ¿Quién saca? ¿Quién saca? A ver Usted por acá para la llamada telefónica Vamos a ver ¿Quién se lleva la segunda moto? Tiene que llamar La segunda moto Removiendo con la mano del fondo de todo Señoras y señores La sensación del bloque se siente Y la segunda moto se la lleva Acá están las cámaras Fabiola Janet Cuello Pinargote. Oiga, las mujeres están imparables. Este grupo femenino, como siempre, no los hombres. Pedirlo, ah, favor, ni en el barrio, ni en las fiestas. Y acá, cero cero, No puede ser posible. Hay que llamar. Una, la última moto. Vamos a darle. Aquí estamos a la llamada. primera llamada, a la primera moto. Comuníquele, por favor. Sigan removiéndola ustedes acá, removiendo ahí. Eso. Si no viene en el término de media hora Se la pierde Viene corriendo la señora No, que venga tranquila Voy a accidentarse por ahí Tercera La última moto, ¿no? La última moto ¿Quién la saca, Mister Marcelo Caicedo? Vaya, vaya, vaya Venga, venga, venga Vamos a ver quién se lleva la Austin. tercera moto Que sea un caballero Porque ya dos mujeres no se han llevado moto Vamos a ver si le damos suerte a los caballeros Sí, están arrasando, como siempre. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién se lleva la tercera y última moto? Este sí es varón. Ve, ahí está, patrocinio. Amarilla Ruiz Díaz. Este era ahora este Y conocido. Y conocido. Claro, el de, la la... El de Patro. Bueno, ahí ahí tenemos una comisión de una parrillada, por favor. Ya me diga que si no, no le entregamos la moto. Hagan la llamada. Ahora sí, ahora sí se viene, se viene, se viene el carro. Ese es el carro, señor Marcelo, ¿no? De una, de una. No hay tres intentos. ¿Le hacemos nomás un solo intento o hacemos tres? Al tercero, ¿no? Eso, al tercero. Exactamente, el tercero. El tercero ganado vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí... Las dos pueden ser manos vírgenes y el tercero es el representante de un A ver, por favor. Vamos a sacar el primero, el primer intento para ver si será... ¿Se lleva o no se lleva? ¿Quién se lo pierde? ¿A quién se lo pierde? Aquí se lo pierde es quién se lo pierde? A ver, ¿quién saca aquí? Yo le dije, ¿se acuerda que le dije? Ella era. Yo le dije, ahí está. Este es el primer eliminado. El primer eliminado que no tuvo suerte es Katy Moreira. Piones. Ahí está. ¿no? Eliminado, eliminado. eliminado. Qué pena, qué pena. No, pues, dele moviendo, mueven, no, mueven, no, mueven. No, mueve, no, mueve. Entonces sacó que estaba en ahí. Segundo eliminado. Otra mujer. Verónica Castillo Arcos. Segundo eliminado. Y ahora sí, señoras y señores. Dele vuelta, tiene vuelta bastante. Julio, Julio. Julio. El ganador. Ya lo Aquí gente conectada. Los redobles de su peso ¿Quién será? ¿Quién será el que se lleva el carro aquí picanto cero kilómetros, señoras y señores. ¿Será acaso la señora? ¿Será usted? La señora que sería el caballero de allá. ¿Quién será? ¿Será acaso el señor que está todavía allá? No. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién se lleva. Este carro, gracias a Umi el sponsor principal de Super Finas Quevedo. Yo también estoy allá, ¿ah? yo estoy este ahí, es mi.. Que sea mi número, que sea mi número, mi ticket, mi ticket, mi ticket. Viene que.. Ahí sale mi, mi, mi ticket, mi ticket. Ahí va, ahí va. Señoras y señores, señor notario. La señora Mónica Beatriz Villasís Paredes. Una mujer se lleva el carro cero kilómetros. La señora Mónica Beatriz. ¿El apellido? Villasís Paredes. Ahí está. Ahí está, una mujer se acaba de llevar el carro cero kilómetros. Este año empieza con qué derecho las mujeres. Si su mujer le dice algo, compadre, hágale caso. Por algo es, por algo es. Y como siempre, su veo cumpliendo con todos sus clientes, con todos sus amigos. Y también la marca Unilever. El sponsor principal. Hay que llamar. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Ahí está. Vamos a llamar. Vamos a hacer una llamada. Si no contesta, se lo pierde, ¿verdad? Así es. Es una de las condiciones que nos imponen acá Unilever. Bueno, en este momento se procede a llamar. Si contesta... Así es, en este momento van a proceder a hacer la llamada. Si no contesta, continuamos con el siguiente... Eh... Ticket, a ver, vamos a ver si contestan o no contestan. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que conteste, oh. que conteste, que no conteste. Julio, le ponga el micrófono? el micrófono. El altavoz. Está altavoz, sí, ver, sí. Eh, con buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Ahí sí, estamos. bien. Sí, le digo, le digo. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Aló? Sí, bueno. Buenas, buenas ah. tardes. Hola amigo. Sí, le estoy saludando aquí de la Superfilda Quevedo. Bueno, ha contestado. Tiene que preguntar con la señora Mónica Beatriz, la con la señora Mónica Beatriz. Sí, la señora acaba de ganarse el vehículo que sortea Superfield de Aquedo. A ver si se puede acercar la señora con los boletos, porque aquí Tiene que la que con de... ella. ¿Tiene está la presencia de... ¿Está la señora ahí? ¿Tiene que hablar con ella? Con la... la... ¿Tiene que venir la señora con la no, cédula? Que Tiene que contestar la llamada La señora. Que por favor, ella está, ¿Está por ahí que... la señora para, qué? ¿Para sí. que... Sí. Sí, aquí está el señor notario. ¿De dónde ¿Cómo es? está? Muy buenos días, con la señora Mónica Beatriz sí? Villacif Paredes. ¿Cómo está, amiga? Le saluda el abogado Jofre Velasco Serrano, notario Quinto del Cantón Quevedo, para indicarle que se ha ganado un vehículo usted aquí de Supertiendas Lumacay eh, Supertiendas Quevedo en el centro eh, por medio de Unilever le solicitamos que se acerque con sus documentos personales lo más pronto, por favor ya, en este momento, muchas gracias ya, ok bien, bien, bien, bien. bueno, ya viene señoras y señores, se llevaron el carro cero kilómetros, fuerte los aplausos para la señora sí, no fui yo no fue usted pero se lo llevó una señora, las mujeres las mujeres Sí, sí, sí, sí, esto nos llena de alegría, nerviosismo, pero lo importante es que se cumple. Como siempre, la marca Supertientas Quevedo entregando a todos sus clientes, entregando siempre la, lo que promete. Aquí está Don Marcelo Cancelo, principal de Supertientas Quevedo. La fotografía, vamos a tomar las fotografías. Chicos, pasen, pasen, pasen. Habían estado trabajando toda la, la mañana y tarde. Todo el equipo, todo el equipo. Vamos ahí. Subilo, Y sacan los zapatos, ¿sí o no? Uno, dos, tres. Otra más. Amigos, vamos a volver ahora que en breve va a llegar la ganadora del automóvil 0 Kilómetro, un Kia Picanto y tres motocicletas. Vamos a volver a, para ver quién es la ganadora y las emociones de la ganadora de este auto. 0 Kilómetro que entregó su, o que va a entregar su pertinente Quevedo junto a su oficiante oficial Unilever. Regresamos y gracias por estar conectado. No olviden activar la campanita para conocer todas nuestras publicaciones inmediatas de transmisiones en vivo. Volvemos en breve.